Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día jueves, este jueves de la octava de Pascua, con gran alegría, viviendo este día en la presencia de Dios. Lo invito para que, iniciando nuestra jornada, nos pongamos en la presencia de Dios. Sea este el momento valioso para decirle a Dios gracias, para encomendar nuestras necesidades, para encomendar nuestros proyectos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy, San Lucas capítulo 24, versículos 35 al 48. Ellos por su parte contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Espantados y llenos de miedo creían ver un fantasma, pero les dijo, ¿de qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies, soy yo en persona, toquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y dicho eso les mostró las manos, los pies, pero como aún se resistían a creer, a creer por la alegría y el asombro, les dijo, ¿tienen algo que comer? Ellos le dieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo, cuando aún estaba entre ustedes, les dije que era necesario que se cumpliera todo lo de la Escritura sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura y les dijo, estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén la conversión y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena que estamos meditando hoy es la que sigue a la de ayer, los discípulos de Maos, y estando ahí, todos los muchachos contando que efectivamente ellos vieron al resucitado, aparece Jesús. Y estos muchachos están dudosos. Dudan, dudan, como nos pasa muchas veces. Dudamos. Dudan de la presencia de Dios. Y entonces, Jesús, en, en ese ejercicio de, de acercarlo, le dice: mire, es que soy yo no soy un fantasma. No soy un fantasma. Tóquenme. Tienen algo de comer. Y se les abre el entendimiento. Entender, creer, es una gracia yo quiero invitarlos para que hoy le pidamos a Dios la gracia de creer Señor, cuán cerrados somos muchas veces hoy queremos encomendarnos a ti te pedimos Padre Celestial para que nos abras el entendimiento, la inteligencia para que podamos creer gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Señor, creo, aumenta mi fe Señor, dame fortaleza Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día para todos, queridos hermanos.